Okay, tengo nueve años aquí en el, en el Hotel Trump. Lo único que digo es que todos debemos ser iguales porque venimos a este país a trabajar, no a pedirle nada al gobierno. So, aquí estamos, unidos.